Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido y para los valientes es la oportunidad. Imagino que estás en el lado de los valientes, pero también ten en cuenta que el cementerio está lleno de valientes. O sea, que hay que ser valiente, pero... ¿vale? Con, con ese grado de conocimiento, que es lo importante, tener un poquitito, aunque solamente sea un poco, eh, para los um, que solamente se apuntan a los beneficios, para los que luego van diciendo, no, es que tú me dijiste que compras esto. No, no, no, no, no. Que nadie se confunda. Cada uno es responsable de sus actos. ¿vale? Compre lo que compre. Sea una mierda o sea, lo que no, o, o sea fantástico. ¿vale? Si no te gusta tener riesgo, sal corriendo de este mercado. Bueno, vamos a ver un análisis que seguramente que os va a explotar la cabeza y ahora mismo os voy a enseñar dos cosas que son fantásticas. Lo primero y la mejor noticia que pudiéramos tener es la siguiente, que os lo pongo por aquí, plaf, dio los que colaborasteis con Emma en su día, pues aquí tenéis la ecografía del día de ayer, que estamos ya embarazados todos de 12 semanas. Esto, la cosa va saliendo eh, bien, va saliendo muy bien. Así que va, parece, parece, parece que vamos en el camino de ser todos un poquito familia política. Eh, bueno, os recuerdo que, bueno, ya os lo recordaré, que se puede seguir colaborando porque evidentemente eh, va a hacer mucha falta, mucho, mucho de todo. Pero bueno, que aquí estamos. El resultado de la buena fe y de las ganas de hacer cosas buenas de la gente, pues está aquí delante nuestro de momento, y ya vamos a ir viendo cómo cómo, cómo avanza la cosa ¿vale? poquito a poquito, a ver si en breve, en breve en seis meses tenemos un mochuelo en las manos bien, por otro lado eh, os quería decir eh, lo que pongo en el título, ¿no? el mapa mundi, ¿cómo está ahora? bueno, el mapa como lo conocemos hasta ahora dices, joder, que no, esto es el mapa de toda la vida de ¿eh? Dios sí, sí este es el mapa de toda la vida de Dios, pero ¿cómo se queda este mapa? ¿Cuál es la realidad de este mapa? Pues mira, la realidad de este mapa es este, es este. Es decir, en el centro del mundo lo que está es China, eh, Europa se queda aquí a, a un lado con África ¿vale? y, y bueno, pues está al lado del, del Atlántico. Australia e Indonesia se quedan aquí como un, unos jugadores ahí en la partida, que sí, no, que sí, sí, que sí para un lado y que sí para el otro, y Estados Unidos y Latinoamérica, lo que es América entera, se queda junto con Canadá, evidentemente, eh, se quedan en este otro lado del mundo. ¿Qué pasa? Que esta cosita verde que tenemos aquí, Estados Unidos, ¿vale? Y esa puntita de Alaska, que es, bueno, en, en Rusia, Estados Unidos, Estados Unidos, Rusia, ese paso de, de Bering, en realidad, debería estar un poquito más cerca, porque eso está mucho más pegado. <risa> Pero bueno, eh, ese trocito ahí, verde, es el que nos está dando por culo a todos. Y le seguimos dejando. Parece mentira que justo este, esta, esta cosita naranja que hay debajo, ¿vale? Que es México... Le está haciendo más batalla a Estados Unidos que toda Europa junta. Yo no digo que un tipo de política sea mejor, sea peor, que haya que ir a un lado, que haya que ir a otro. Lo que no podemos permitir, y lo que creo que, lo que Europa se está equivocando, pero muy mucho, es en servir a los intereses de un tercero, lo llevo diciendo tiempo, y importa, total, los, los políticos que nos están abocando a esto van a pasar hambre, van a tener algún problema les va a faltar de algo no verdad a los directores de los bancos eh, centrales que han hecho la que han hecho y ahora nos meten toda esta mierda encima, les va a pasar algo les va a faltar de algo no verdad pues así se describe nuestra historia en fin Vamos a ver cómo está Bitcoin, que es lo interesante y un análisis que os va a gustar muchísimo y de lo que os digo que de vez en cuando hay que hacer, ¿vale? Dentro de una gráfica limpia, algo, algo que os va a molar. Venga, comenzamos. campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita, pero ya estás tardando <ríe> bueno, Bitcoin, una hora eh, contra el títer en Binance eh, está intentando ir al 50% del canal, que es esta línea discontinua verde que cae aquí e intentando pasar esta zona de resistencia que tenemos aquí de momento no ha conseguido, pero ¿qué ha hecho? ¿qué es lo que sí ha conseguido? es hacer un mínimo superior al anterior, ¿vale? Esto es un punto interesante. ¿Cuándo es un punto interesante? Sobre todo cuando pasa este máximo relativo anterior. Pero, ¿qué puede hacer también? Pues el típico dibujo de llego aquí, vuelvo a caer a un mínimo superior, vuelvo a ir aquí, vuelvo a ir aquí, hasta que al final, plan, lo rompo. ¿En cuanto lo rompo? Pues lo rompo en tanto en cuanto esta longitud de lo que sería ese triángulo de mínimos ascendentes y una zona horizontal. ¿Va a ser así? No tengo ni idea, no lo sé. Puede romper ahora mismo y seguir su camino y luego hacer otro mínimo y aquí empezará a generar un canal alcista. En el muy, muy, muy corto espacio de tiempo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos mañana un vencimiento de unos 40.000 millones, si no me equivoco, a, que es una auténtica barbaridad de opciones. Esas opciones tienen el punto de dolor en 22.000 con lo cual estamos marcando una posible zona de llegada aquí, ¿vale? en la zona de 21.500 21, 22.000, ya veremos cómo es no lo sé, yo no tengo ni idea de cómo va a ser pero también sé que estamos en tiempo de cortos, no han estado mal los cortos hoy también, un poquito de largos también, hay que hacerle un poquito a todos pero, pero uno debe de volver a lo que manda el mercado y si el mercado manda cortos, igual que cuando el mercado es alcista digo no es tiempo de largos pues ahora bueno pues es un poco de tiempo es un, ya le digo que es un mix no pero sobre todo es más tiempo de cortos pero hay que tener en cuenta que siempre los cortos tienen más riesgo vale que los largos Largo, ya ya ya un, una compra mal hecha en un momento dado eh, nos oye, pues es un riesgo evidentemente todo este mercado pero en cortos le metemos más riesgo todavía bien dicho esto vamos a hacer ese análisis que os digo y es un análisis semanal y luego, una vez que lo hagamos, los que sabéis de esto, porque yo sé que hay mucha gente que está ahí detrás que sabe de esto, pues a ver, qué me, a ver qué me contáis, ¿vale? A ver si me ponéis algo en comentarios y qué os parece. Bien, dicho esto, yo tengo aquí el gráfico de Bitcoin en semanal y lo que primero que voy a hacer va a ser invertirlo, ¿vale? Una vez que lo invierto, yo veo o me da la sensación, ¿vale? De que estoy subiendo, ¿Vale? He hecho esta especie de hombro, cabecita, o algo así, no sé, una cosa rara. Y que estoy subiendo para venir a tocar esta zona. ¿Vale? En primer lugar, he llegado al primer objetivo, que era este. Y en segundo lugar, puede ser que suba a llegar a este segundo objetivo. ¿Sí? Visto de esta manera. Decís, joder, esto me está, me está rayando la cabeza. Que no, ya, ya, sí, sí, esto, esto nos pasa a todas. A todas se nos raya la cabeza. Bien. Ahora voy a hacer algo más. Y es sobre todo para la gente que le gusta Elliot. Para mí, desde segundo suelo, yo salgo y digo, uno, dos, tres, cuatro, ¿dónde va el cinco? Al objetivo. ¿Sí? Para mí... Sin saber demasiado de Elliot, y no se me, ya, ya os, ya os te lo he dicho mil veces, no se me da demasiado bien, pero yo creo que estamos dentro de esta onda 5, ¿vale? Que si lo vemos invertido, es totalmente ascendente, pero si volvemos a nuestro ser y no invertimos la escala, donde nos lleva es a esa zona de soporte. Es una zona, porque es una zona bastante amplia, aunque parece que es amplia, tampoco lo es tanto, es decir, está entre la zona de 12 y 14 mil dólares. Tampoco es nada de otro mundo. Ahora mismo nos equivaldría a un 10%. En caída, ¿a cuánto equivaldría desde este punto? Aproximadamente, si lo ponemos aquí en el centro, a un 34%. Bueno, yo simplemente os digo lo que veo y luego ya cada uno, no sé, que, que se lo tome como lo vea. Te veo, ¿Veis? Desde el cero, parto de aquí, 1, 2, 3... 4, 5. Luego vendría una corrección ABC, ABC, ¿vale? Yo creo que para alcanzar otra vez la zona de 20.000, una corrección que sería bastante rápida, ¿vale? Tipo este, esta que tenemos aquí, ABC, ¿vale? ¿Veis este ABC? Pues algo así, ABC, pues desde, desde que llegue, pues será un ABC. Y, y eso es lo que yo pienso, ese es el, el planning a futuro. Estamos en semanas y fijaros que donde tengo ahora mismo el dedo del cursor, Sería febrero del 23. Wala, voilà. Fijaros el, todo el tiempo que puede pasar para hacer ese movimiento en un momento dado. Aunque ya sabemos que, como ya hemos visto, aquí en una y dos semanas se puede hacer pim-pam, tomar a casitos. <ríe> así que, yo simplemente pues, os lo pongo aquí para que, que lo veáis, lo analicéis y, eh, en base a lo que vosotros eh, estéis trabajando, como lo queráis eh, hacer, pues así podáis reaccionar. Bueno, el SP500... Está intentando hacer una zonita aquí doble suelo, con la pérdida ya de, de ese soporte definitivamente. vuelve Ya que vino una vez, vuelve a intentarlo otra vez. Ha tenido una mecha buena de, de, de, de subida en una hora. Pero claro, si nos vamos a diario, vemos que estamos cerrando ya por debajo. De los mínimos de ayer y por debajo por supuesto ya confirmando un cierre por debajo de esa zona mañana una vela negativa nos podría llevar a la zona de 3.500 3.550 eh, que es un poco la zona que teníamos marcada desde hace muchísimo tiempo ¿vale? en la que yo toda esta banda es en la que pienso que bueno se va a desarrollar el mercado próximamente con los mínimos puestos en los aproximadamente las zonas de máximos del covid y una línea que nos falta aquí en medio, que es este máximo aquí, que cruza por el centro de estos dos senos, vale este, de estos dos suelos y de estos dos techos, esta especie de onda que tenemos aquí, pues puede ser un primer freno y el segundo freno debería estar en esa zona. Debería. No quiere decir que vaya a estar. Y nos tenemos que fijar en esto, porque si veis el gráfico de Bitcoin, hora a hora, y veis el gráfico del S&P 500, hora a hora, también está bien. Ahora bien, he dicho esto, vemos que estamos en una sobreventa, entrando interesantemente ahí, que puede haber lo que dije en los próximos días. Eh, tiene que haber, o podrá haber posiblemente, un rebote interesante. Un rebote. Tenemos que profundizar en la palabra. Rebote. Punto pelota. ¿Vale? Los mercados alcistas todavía les quedan bastante y, un, y previamente tendremos una zona en la que vamos a odiar, el, bueno, a, a alguno ya lo odia, ¿no? porque yo entiendo que hay gente que ha entrado sobre todo en Bitcoin en esta zona, en esta zona, o inclusive en esta zona y aquí no vendió y luego se le vino abajo, eh, pues es complicado, pero pensar que 100 euros que compres ahora, 100 euros que compres más aquí abajo, en la parte inferior si llega, cuando vuelva otra vez a por su máximo histórico, es pues, eh, el... interesante, ¿vale? Es una paga extra, total. Entonces, y esos 100 euros, 200, pues oye, y ya 220, 225, ya cada uno ahí, lo que buenamente vaya pudiendo, pues eh, quizás consigas hacer algo. Yo sé que somos pobres y que nos tenemos que atener un poquito a nuestro día a día, a adaptarnos encima contra esta subida de precios, lo que hay, y es muy complicado hacer dinero, muy complicado, hay gente que te lo pone. Ah, esto es muy fácil, tal, tal, no, no, no. Esto es complicado, tiene su rollo. Hay que aprender, hay que saber. Y bueno, pues paciencia. Bien, dicho esto, pues bueno, Ethereum está en diario haciendo una vela bastante, bastante majita. Dentro de lo malo, pues está recuperando ahí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. El total market, igual, una vela muy parecida a la de Ethereum a ver si sigue en, en ascenso, ya sabemos lo que, lo que os he dicho, que mañana tenemos ese punto de dolor en la zona de 22, no sé dónde va a llegar, no sé siquiera si va a llegar ahí, y la dominancia de Bitcoin, ya como dijimos ayer, sigue subiendo muy despacito, poco a poco, a ver si pasa esta zona de máximos que tiene aquí, fijaros que eh, lo que decíamos antes del triángulo, no? tenemos una zona y otra zona en la que haya llegado, con un mínimo ascendente, otro mínimo ascendente, pues ahora lo lógico es que llegue aquí, quizás luego se retraiga y ya rompa al alza. Eh, paso a paso, el oro <ríe> Bien Al final ayer eh, no terminó No terminó mal, hoy Bueno, pues está intentando Pelearse con la EMA20, así que bueno ahí Pasito a pasito, a ver si consigue hacer algo Y las altcoins, vamos a hacerlo De una forma muy muy rápida eh, ¿Qué tenemos en la parte más Negativa? Pues tenemos library gates Nuevamente eh, ZRTS RIF, DAG, b bueno, pues un poquito hay de rancios que hay ahí, y luego Hike, que tenemos en 18, y no, 18,5 eh, TVK también bastante bien, un 15%, Hero, 14%, repitiendo, repitiendo ¿Veis? Lleva aquí cuatro días muy majos para intentar atacar a esta EMA20 si la consigue pasa a ir a la 50 y esto va a depender, todo este y los demás van a depender de Bitcoin, de si Bitcoin mañana hace ese ping que debería hacer eh, aunque luego puede ser pan y sea al carajo, ¿vale? La realidad del mercado es la realidad del mercado. Los cortos de Bitcoin están aquí a, a, a la mitad de la mitad del canal, ¿vale? en la media de 100, intentando romperla para intentar subir al alza. Bueno, ya veremos a ver cómo, cómo, cómo van trabajándose. Y bueno, pues tenemos Walton Chain, la Solana, naspir Atacelo, MC. No habéis pedido nada en cuestión, con lo cual no me voy a parar a mirarlo porque hay muchas cosas que hacer. Y hoy tenemos clase de alumnos, así que os recuerdo que a las 21, 21 15, porque yo sé que hay mucha gente en el evento de Egypto, Spain pues eh, estaremos ahí dando caña con una nueva clase, eh, no durará demasiado tiempo porque seguro que, bueno, o, que eso nunca se sabe, <ríe> así que bueno. En fin, esto es lo que os tengo que contar por hoy, espero que el análisis semanal que hemos hecho os guste, pegarle cuatro vueltas, ya me contáis lo que pensáis sobre eso y sobre el movimiento que puede haber mañana, eh, bueno, inclusive esta noche, en eh, el momento que cierre el SP y demás, a ver si a lo mejor si vuelve a cierra la bolsa de Estados Unidos, eh, esto se, se va un poco de madre y se va un poquito para arriba. Eh, si no, pues ya sabéis, lo que nos espera es TP1 que tenemos en la zona de 18.500, que es una zona que es la que estamos buscando romper, como digo, como digo esa tabla que, en la que estamos pegando saltos, ¿vale? ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Que al final la romperemos y. Iremos a la parte eh, una parte inferior en la que sufriremos un poquito y diremos: ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! Tenía que haber esperado para comprar más. En fin, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Guardar un poquito de liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!